Señores, en otro orden, como siempre, información de nuestro municipio de Santo Domingo Norte, un hecho lamentable, nuevamente, hechos de violencia marcan a Santo Domingo Norte. Un hecho que tuvo que ver donde una pareja perdió la vida, precisamente dos jóvenes de muy temprana edad, estamos hablando precisamente de un joven de 30 años y su esposa de unos 25 años de edad, ...perdieron la vida luego de salir de un negocio de expendio de bebidas alcohólicas en Santo Domingo Norte. Precisamente el portavoz de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira... ...informó que ya eh, la institución identificó el autor del homicidio... ...que a tiro le quitó la vida a una pareja de esposos en el barrio Los Platanitos... ...del sector Los Guaricanos, el municipio de Santo Domingo Norte. Precisamente un joven, supuestamente quien se le acusa de este hecho con el nombre de Víctor Manuel Montilla alias El Grande. Vamos a escuchar las palabras de Diego Pesqueira precisamente con esta información. Vamos a conectar con Diego ahí, por favor. Nacional, bueno, tiene unos colmillos que son de diablo. A Víctor Manuel Montilla vamos, vamos, Pérez, el que, vamos, grande, vamos, vamos. que se entregue a las autoridades por la vía que entienda pertinente, ya que los reportes que tenemos indican que anda fuertemente armado. Nuestra institución, nuestros investigadores de manera coordinada con el Ministerio Público, está realizando los levantamientos de cámaras de lugar y ya tenemos en nuestro poder evidencias que indican que este señor, el que apodan el grande, es el autor de este doble crimen. El vocero de la Policía Nacional indicó que persiguen de manera activa al sujeto mencionado en quien en la madrugada del día. Martes, al salir de la discoteca Navarro VIP, que operaba de manera clandestina o fuera de la hora, le propinó varios disparos a los hoyos. se hizo esta pareja de esposos, señores, qué lamentable que los dos jóvenes pierdan la vida luego de salir precisamente de un lugar que estaban compartiendo. Qué lamentable, señores, muy lamentable este tipo de situaciones y uno tener que compartirla con ustedes ante lo que significa este hecho. Qué lamentable esto, ¿por qué? Esos jóvenes son casi todos de ahí, de esa misma comunidad, son conocidos. Están compartiendo en un lugar de expendio de bebidas alcohólicas ante la situación que supuestamente se dice que hubo ciertas discusiones a lo interno del lugar por un supuesto eh, que hubo eh, un supuesto robo de una botella de whisky o de alcohol, en fin, toda una situación que es lamentable. Es muy lamentable porque esta comunidad y de los platanitos. Todos esos jóvenes se conocen, comparten ahí en uno y otro momento. Y es lamentable ahora que este caso del supuesto autor de este doble homicidio, el grande, se vea envuelto y yo creo que es pertinente, y aprovecho el espacio para hacerle un llamado al grande. Creo que es prudente, grande, que usted se entregue a las autoridades. Es lo más prudente. Precisamente esta pareja de esposos, dos jóvenes, como le he dicho, de esa comunidad que crecieron ahí 25 y 30 años, ambos en el caso precisamente de Alexander Guzmán, que era precisamente, eh, son de ahí de la comunidad. Estamos hablando que el caso precisamente de Alberto Frometa, de 30 años, quien era el esposo, el caso de Alessandra Guzmán, de 25, que era la esposa, el grande, también son de ahí de esa comunidad, los platanitos. Y creo que ante este hecho, lo más prudente que el grande se, se entregue de manera pacífica para que pueda presentar ante la justicia sus de su declaraciones para él demostrar si cometió o no estos hechos y pueda afrontar la justicia de la mejor forma. Creo que es prudente grande que tú que conoces el barrio, que tú que eres de esa zona, te entregue. Evita una situación, un enfrentamiento con la policía que pueda poner en peligro tu vida. Es prudente que tú puedas esclarecer este hecho, dar tus declaraciones y ante la situación lo que haya podido pasar, pero que la justicia actúe grande. Creo que no es prudente crear una situación que pueda poner en peligro tu vida, donde como todos ustedes saben, ahí se conoce todo el mundo. Eso es chiquitico, los platanitos, ahí eso en la proximidad de los huaricanos, ahí a la entrada es prudente grande que tú te entregues, evita una situación pueda poner en peligro tu vida, que es lo más necesario ante todo esto, tú preservar tu vida y enfrentar la justicia para que tú te puedas defender frente a un juez, frente a un tribunal. Claro que sí, porque hasta ahora supuestamente se te vincula a estos hechos que son muy lamentables. Dos vidas humanas se han perdido y esto hay que valorarlo. Enfrentar la justicia y dar la cara grande. Evita una situación que ponga en peligro tu vida, que es lo más prudente. Tu familia y tú te lo van a agradecer porque no quisieran verte envuelto en un hecho que tú pudieras perder la vida enfrentando a las autoridades. Claro que no.